Ahí tengo una historia muy bonita. Esta es la historia sobre Dios. Sobre Dios y el gran maestro que se llama el Buda. El Buda es un ser pues iluminado. Un ser como Jesús. Un ser superior como la madre Teresa. Como Alá, Como todos ellos que han alcanzado pues la plenitud total, la conexión con el gran ser que es el creador llamado Dios. Estaba el Buda pues sentado en el bosque, un lugar muy bonito, había muchas flores, muy vibrantes de colores, pajaritos volando, cantando, mariposas por todo, de flor en flor a su alrededor. Y estaba el Buda pues ahí sentado, sonriendo, ¿verdad? Y tenía pues sus discípulos. Entonces este, llegó un señor y le preguntó al Buda, maestro, ¿Existe Dios, maestro? Y el Buda le dijo, ¡No! No existe Dios. Y ya fue y se sentó. Y otro discípulo, pues, se quedó viendo, admira, viendo cómo estaba el Buda diciéndole a los, al señor que le preguntó, ¿no? Se quedó sorprendido con la respuesta. Después de un momento llega otro señor y le dice, ¡Maestro! ¿Usted qué piensa sobre Dios? ¿Existe o no existe? Y el Buda, el Buda le responde, sí, sí existe Dios. Y ya fue el Señor y fue, se sentó, ¿no? Y el otro discípulo que estaba escuchando se sorprendió más. Dijo, ah, a uno le dijo que no, al otro le dijo que sí. Se empezó a confundir, ¿no? <risa> Y después de una, de, un, de un momento llega otro y le dice, maestro, mire maestro, no sé qué hacer, dice. Gente cree que existe Dios, gente cree que no existe Dios. Yo no sé qué hacer, ayúdeme. El Buda lo ve al Señor, le sonríe y cierra los ojos. Y el señor que preguntó, de que el Buda no le contesta, solamente cierra los ojos. Entonces él dice, bueno, pues creo que voy a hacer lo mismo que está haciendo el maestro Buda. Se sentó a un lado del Buda y cerró los ojos también. Y los dos duraron así, con los ojos cerrados, en pleno silencio. Así duraron como una hora. Después de una hora, el señor que preguntó, abrió los ojos, con una sonrisota, se levantó, le agarró los pies al Buda y le dijo, Maestro, muchas gracias, Maestro. He recibido la respuesta. Estoy totalmente satisfecho y estoy muy feliz. Y se fue, bien contento. Entonces el discípulo dijo, no, ahora sí me va a explotar el cerebro, dijo. A uno le dijo que no existía Dios. Al segundo le dijo que sí existía Dios. Al tercero no le contestó nada. Y el tercero se fue bien contento. Cuando los dos primeros se quedaron, pues, muy confundidos también con la respuesta. Maestro, explíqueme por favor, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la verdadera respuesta? Porque uno le dice que no, a otro le dice que sí. Y al otro no le responde nada y el otro obtiene la respuesta. Explíqueme antes de que me vuelva loco. Y el Buda le dice, ok, te voy a explicar. El primero que le dije que no existe a Dios es porque... Él creía que sí existía Dios. Tenía en su mente la creencia de que sí existía Dios. Y yo le quise revolver su psicología. Y le dije que no, existía Dios. El segundo, él no creía en Dios. Por eso su pregunta fue diferente. Él me dijo que qué pensaba yo sobre Dios él quería que le reafirmara su creencia. Igual, yo le revolví su psicología, lo que él pensaba sobre Dios. Y le dije que sí existía Dios. El tercero, él no creía si existía Dios o no creía si no existía Dios. Su pregunta fue diferente. Él me dijo, ¿Qué puedo yo hacer? Y por eso yo me di cuenta que él estaba listo para entrar a la divinidad. La divinidad no es psicológica. La divinidad es conciencia. Dios no es creer en él. Dios es sentirlo. Por eso a la tercera persona, él era un buscador, él no era un creyente. Él no estaba pensando si existía Dios, él no estaba creyendo si existía Dios. Él estaba listo, él estaba vulnerable para aceptar la divinidad, la conciencia de Dios. No con la mente, sino con su corazón. Y es por eso que yo lo uní a mi espacio al espacio divino de dios que es tranquilidad no es mental es pura conciencia dios se experiencia se siente no se cree en dios a dios no se ve con la mente a Dios solamente se siente. Las dos personas, uno creía con su mente en Dios. El otro no creía en Dios. Ellos estaban totalmente desconectados de lo que es la divinidad. El tercero, él no llegó preguntando si, qué podía creer. Él llegó pensando con su conciencia qué podía hacer. Entonces, no hay que pensar con la mente. Si Dios existe, si Dios no existe. Solamente hay que sentirlo a Dios. Dios es parte de nosotros. Nosotros somos Dios. Últimamente... Dios sí existe, porque nosotros existimos, nosotros somos parte de Dios. El que cree en Dios es pura ilusión, el que siente a Dios es la realidad.